¿cuántas personas al despertar en la mañana al cerrar los ojos o regresar a la conciencia se dieron cuenta que estaban haciendo inmediatamente? ¿cuántas personas no? más o menos es así que va no nos damos cuenta que estamos viviendo hasta ya estar en marcha y si calculamos que vamos a estar 16 horas despiertas y que esto es una vida completa. Si vamos a llegar a 80, 90 años siendo optimistas, las manos más o menos 5 años pasan por hora. Y ya estamos como adolescentes. Y la adolescencia, antes de empezar la carrera, después de un momento eh, ya tenemos un poquito más sabiduría que ten, tuvimos en la primera adolescencia. Ahora de pensar qué, qué queremos hacer, qué vida queremos construir y vivir. Y en cierto sentido eh, el darme es para esto para hacernos reflexionar sobre esta pregunta y poner en nuestras manos lo que necesitamos para ejecutar la decisión que tomamos. Y la esta dinámica o práctica que estamos haciendo eh, de vivir una vida completa en un solo día eh, es algo que su santidad del karmapa mencionó durante una hubo durante su primera visita a berlín hubo una actividad para jóvenes y jóvenes de diferentes países pudieron era una sola sesión no una en, un encuentro largo cari está así sí jóvenes una sesión en la tarde y eh, se pudieron levantar y preguntar sus preguntas y hubo una joven de Austria que preguntó por su abuela y la, la abuela estaba delicada estaba en, en la última parte de su vida no estaba en la recta final, pero muy obviamente se estaba acercando a esto. Y la abuela tenía mucho miedo a la muerte. Y a la nieta le inquietó este hecho. No quería ver su abuela en esta condición. Y su pregunta era, ¿qué ella puede hacer para ayudar a su abuela? y esta respuesta aparece en el libro de nutrir la compasión que está traducido al español se puede descargar como pdf eh, en línea y su santidad básicamente estaba diciendo que esto es, forma parte de la vida que hay que aceptar no, es totalmente natural va a suceder y no hay para qué pelearnos y que es importante aceptar que va a suceder y esta práctica de imaginar que nacimos y estamos viviendo toda la duración de una vida en un solo día y al fin de día soltamos esta vida y fallecemos dormimos y volvemos a iniciar nueva vida al otro día. Es una práctica que nos ayuda en integrar la conciencia de estos procesos en nuestra vida, para ir reconociendo que estos son los ciclos que estamos viviendo. Que es natural que al fin de una actividad hay un fin. pero que todo está continuamente cambiando y ningún fin es permanente tampoco, también es un inicio. Y en cierto sentido podemos tomar las explicaciones sobre la impermanencia o sobre la muerte como preparación para nuestra propia muerte. pero principalmente es preparación para nuestra propia vida. Y contemplar nuestra muerte no tiene el propósito de despertar temor que necesitamos enfrentar y vivir y, y ponernos en pánico y consolarnos y llorar y tratar de salir de esto sino de reconocer que es la cosa más natural y que lo que vemos como un enorme fin, una muerte final es simplemente la forma más burda de lo que hemos estado viviendo en cada instante es una transición más abrupta más notable pero no es en otra categoría es la forma más burda el infante que estuvimos, que fuimos dónde está? en este cuerpo quizás Células cerebrales siguen. Lo demás, no. Todo es nuevo. Este infante ya no existe. Y no hay para qué llorar. Que dónde está mi cuerpo infantil. <risa> dónde están mis pañales. <risa> No los quiero buscar. No hay para qué lamentar que las cosas están cambiando, renovándose continuamente. En vez de sentir aferramiento a lo que estamos dejando atrás, el propósito de reconocer la presencia de la muerte como parte de la vida es de hacernos ver que el recurso que en este momento tengo, en este preciso momento tengo, que hemos visto tiene mucho valor tiene la capacidad de poder despertar, de poder cambiar muchas cosas. Que este recurso no solo es de enorme valor, sino ya que no va a perdurar para siempre, el valor es aún más saber que ahora lo tengo, ahora, ahora lo tengo, qué hago con lo que tengo, ahora. y saber que la vida que tenemos ahora es finita lo da aún más valor y con esta perspectiva empezamos a ver con perspectiva que quiere ver cuál es la prioridad cuál es un buen uso de este recurso y como lo dijo Gampopa aún si tendríamos 100 años de vida si íbamos a vivir 100 años aún así no hay mucho tiempo para estar sentado haciendo nada aún con esta cantidad de vida el valor de lo que tenemos hace que realmente no merece pasar mucho tiempo ¿no? desperdiciando. Y aquí la confianza, la confianza de saber yo puedo hacer cosas con esta vida, Y a veces si miramos cómo vivimos como sociedad o personalmente, parece que o bien no vemos que la vida merece mucho, o bien no tenemos mucha confianza que sabemos qué hacer con este recurso. ¿Cuál es el mejor uso que podemos hacer de nuestra vida? Pasar horas mirando telenovelas, series policíacas. Uh -huh. <risa> <risa> ya sé que Mónica <risa> prefiere. <risa> <risa> <risa> ¿Sí? Obviamente no, pero mira cómo vivimos, que no estamos mirando. O no creemos que puede haber algo más, podemos sacar más provecho. Y a veces la, la perspectiva que nos ayuda en salir de esta, este patrón, no es de mirar nuestra situación, sino de mirar a otros. Aun si yo no encuentro para mí el ánimo de hacer mejor uso, pienso en otros. Los padres con hijos recién nacidos, las policíacas y las telenovelas, para nada. Porque este ser te necesita. Y si abrimos la mente más amplio, hay muchos seres que nos necesitan. Necesitan nuestra compasión. Necesitan que estemos cada vez más conscientes de las conexiones que hay. Necesitan que vamos despertando para que haya más sabiduría, más ecuanimidad más amor, más compasión, más generosidad ¿y qué es el valor de esta vida humana que tenemos ahora? ¿podemos usar nuestra mente aprovechar la inteligencia que tenemos? trabajar con todos los que nos impide de realmente ofrecer una ayuda, un servicio un acompañamiento, una sabiduría todo lo que otros necesitan desde donde nosotros estamos en esta red que fluye tenemos la capacidad de ser fuentes continuas de bienestar para otros de riqueza para esta vida colectiva que tenemos tenemos esta capacidad sin convertirnos en Dalai Lamas y Karmapas siendo persona sensible atenta a otros cumplida con los compromisos acompañando generosos con nuestro tiempo con solo esto podemos estar continuamente aportando algo positivo. La perspectiva de la muerte nos ayuda en ver el recurso que tengo ahora, yo quiero usarlo para algo realmente significativo. Y esta palabra, palabra es clave. Cuando vemos nuestro tiempo no como un recurso que hay que no llenar o pasar buscando pasatiempos En la India los eh, todavía hay esta este sistema o la práctica de que los padres te van a vincular con tu marido Muchas, muchos jóvenes buscan los consejos de sus padres de ayudarles a, a, a tener con quién casarse. Es muy interesante, este sistema es muy interesante. Creen y observan que convivir juntos y crear una familia juntos, con esto, amor crece. No tienes que, que encontrar la gemel, tu. ¿Gemel? ¿Cómo es? Alma gemela. Con cualquier persona que es más o menos compatible. Y los padres miran tu carácter, miran el carácter del otro, miran la, el nivel de educación, los intereses y tratan de encontrar a alguien más o menos compatible. Convives, amor crece. Es muy hermoso. Construyes una vida juntos, amor crece. Pero no es no estoy promoviendo ese sistema. Pero es interesante, ¿eh? no lo debemos de descartar tan pronto. Además, que ¿no? la, la, los matrimonios, muchos suelen perdurar. Pero lo que les hacen en el año de los estudios buscan relaciones con alguien que saben jamás sus padres van a vincularles con esta persona. Y entran en una relación con esta persona provisionalmente sabiendo que va a ser provisional. ¿Saben cómo llaman por esto lo se me ocurre? ¿Sabe cómo llaman estos estas relaciones? Time pass. <risa> pasatiempo. Ah, esto es un pasatiempo. Y si no es una relación de pareja que estamos usando para entretenimiento para pasar el tiempo si no es una relación es otra, otra búsqueda de placer otra actividad que nosotros mismos sabemos no tiene significado eso es lo que para ellos implica esto, esta relación no tiene significado, es para placer, es para pasar el tiempo no estoy construyendo nada aquí, no busco nada sustancioso y cuando miramos nuestra vida desde el punto de vista de que este tiempo es increíblemente valioso realmente valioso cambia la perspectiva ya no queremos vivir medio dormidos Que las policías, perdona que lo digo, porque en Nueva York tenemos muy buenos policías también. Buenas policías no, pero buenos policías, sí. Es para dormir despierto. Y mucho de lo que hacemos es igual. Los. Videos, Facebook, medio dormidos, pero todavía no estamos durmiendo. Y esto es una pregunta que podemos empezar a darnos: ¿Estoy despierta? ¿Estoy tratando de despertar o tratando de dormir? Y mucha de la actividad dispersa cae en esta categoría. Tenemos mentes, tenemos vidas estresantes por la cantidad de tarea, por las expectativas que nosotros mismos nos ponemos y cómo, cómo lo logro, cómo lo logro y nos estresamos. Mientras muchas de las expectativas, si nos sentamos y preguntamos, vale la pena tratar de cumplir esta expectativa quizás sí, quizás no pero tenemos montones de cosas que pensamos que debemos hacer y tenemos que hacer nos estresamos y una muy muy ampliamente eh, utilizada estrategia para calmar el estrés es de cambiar de objeto y neurológicamente y esto es parte de la función de la ansiedad que los estudios neurológicos en la, el manejo de las emociones estás con ansiedad sobre un tema el dar tu mente otro objeto alivia el otro objeto es otra imaginación espantosa y por esto vas una ansiedad y muevas para otro, y muevas para otro. ¿Y qué tal esto? ¿Pero qué tal esto? Cambiando de objeto, usamos para distraernos de, de una fuente de ansiedad. ¿Tiene sentido? Esto es lo que los estudios indican. Que por esto es, tiene tanto poder como atractivo para nosotros seguir en esto porque damos nuevo, damos nuevo, damos nuevo y no la mente dispersa cambiando de objeto, cambiando de objeto cambiando de objeto es como una manera increíblemente no saludable de consolarnos y tratar de apaciguarnos ¿no? creando más fin de cuenta no resolviendo ningún problema y ¿no? finalmente con más ¿no? agitación pero es una estrategia que nuestra mente nuestro cerebro ha inventado y los que los que estudian esto ¿no? promuevan enormemente la meditación de mindfulness Está, simplemente estar atenta aprender que tu mente no necesita hacer esto para saber calmarse ¿No? y aunque los métodos vienen del budismo lo enseñan en contexto completamente secular para ansiedad, para estrés es una estrategia, es un método totalmente alternativo mucho más eficaz en cuanto a salud y muchas, muchos otros factores pero cuando vivimos en una sociedad en un ritmo de vida donde estar dispersa y tener muchas cosas y estar continuamente así aquí reconocer, acordarnos que este recurso que estoy usando es tiempo el tiempo de mi vida es muy, muy, muy valioso muy valioso y aun si no vamos a pasar cada instante del día meditando de reconocer qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos de estar conscientes del uso que estamos haciendo de un recurso muy muy valioso y por esto cuando vamos a dormir al fin de día nos decimos está perfectamente válido y correcto ahora dormir para descansar, para recargar, recargar para recuperar fuerzas no es que nunca vamos a descansar aunque no, a lo mejor sí hay yoguis que ya no duermen porque ven el valor del tiempo pero se recargan en estados profundos de meditación y que aún ellos se están recuperando no es que no necesitamos descansar pero necesitamos descansar para estar despiertos luego no descansamos para estar dormidos es para luego poder realmente aprovechar de los tiempos estando despiertos y esta perspectiva de darnos cuenta que nuestra vida va a acabar es precisamente para hacernos vivir más despiertos y más realistas para saber dónde estamos y vivirlo bien incluso si estamos en la parte final de nuestra vida de reconocer dónde estamos y vivirlo bien La segunda parte de este, esta pregunta de esta joven de Austria que no aparece en el libro eh, fue, ¿cuánto tiempo después fue? ¿Te recuerdas? ¿Como un año? ni No, no, no creo que era un año o menos de un año, algo así y eh, el papá de esta joven eh, ...tenía mi correo... ...y me escribió... ...que... está la abuela... ...ya estaba... ...entrando en su recta final... ...que... ...la nieta había estado muy presente... ...acompañando... ...y tratando de aportar lo que había... ...aprendido... ...acompañando a la abuela... Y que lograron como llevar la abuela a un, a un punto de no tener este pánico a la muerte. Que estaba conciliada con lo que estaba pasando. Y ellos estaban muy muy contentos y escribieron para pedir plegarias del Karmapa, me pidieron de, de comunicarlo al Karmapa, pedir, decirle que, que, que habían logrado esto y pedir sus plegarias para la fase que seguía. Y se, se acordó inmediatamente de ella y quería detalles, Se le compartí los detalles. A los tres, cuatro, cinco días, otra vez escriben que llegaron sus amigas diciéndole no, hay que luchar para la vida, ánimo que es muy común, muy muy común muy común y en cierto sentido es resultado de las personas no habían trabajado su propia relación con su muerte la mortalidad de otros ánimo, ánimo, vamos a luchar, no, no, no. Esa que vemos, esto puede venir de una, un cuerpo pasado, fácilmente. Todo lo material está cambiando continuamente de forma. Ahora mismo exhalamos, exhalamos un poquito de, de humedad. Estamos continuamente intercambiando con el medio ambiente. Estamos continuamente cambiando de forma, en nivel muy sutil. El material de nuestro cuerpo se está reciclando continuamente. Todo está cambiando de forma. Pero la mente, cuando se acaba su ocupación de este cuerpo no se convierte en material porque mente y material o espíritu y, mente, y material son dos categorías de cosas distintas y la mente sigue ¿no? con su proceso de cambio continuo pero de la misma categoría que no es material o sea tenemos una continuidad de conciencia no tiene que estar identificado con este cuerpo en particular tampoco las células de este cuerpo tienen que estar identificados con este cuerpo en particular y no lo, no lo son están cambiando y esto es lo que hace posible esta conciencia cuando termina su uso de este cuerpo, cuando este cuerpo ya no sirve, puede seguir y sigue porque no es material y en un sentido u otro todas, todas las formas de espiritualidad comparten esta visión la pregunta básica es ¿cuántas veces renaces? en muchas religiones esta es la primera vida mueres renaces ojalá en el cielo ¿Mm? pero esto es una visión que hay continuidad del espíritu la visión budista es que nada es permanente este cuerpo no era permanente la siguiente no va a ser para la eternidad un tiempo y después seguimos, esta es la distinción básica lo que nos hace muy complicado es esta identificación muy fuerte que tenemos con esta forma física somos profundamente materialistas, profundamente hasta que es difícil imaginarnos sin este cuerpo por esto en los dibujos de cómo es estar en el infierno Dibujan las personas rodeadas de monstruos, demonios, pero exactamente como eran en esta vida. No podemos como soltar esta visión que tenemos con este cuerpo. Tenemos cuatro minutos. Iba a repasar un poquito quizás lo hacemos muy muy rápido lo que sucede durante el proceso de la muerte La eh, hay varias prácticas y es una característica de las prácticas tántricas que estamos están eh, trabajando con el nivel de conciencia muy sutil que se hace disponible durante el proceso de la muerte. Es por esto, parcialmente, que los grandes maestros pueden deje, dejar instrucciones donde buscar su siguiente renacimiento. Búscame en tal y tal valle, con tal y tal, padres de tales y tales nombres. Así encontraron su Sakyau Karmapa, buscando una carta dejada por el decimosexto. Buscan este lugar. Curiosamente años después, y es curioso ahora porque he observado eh, reconocieron el décimo séptimo a los ocho años porque el antecedente había, escon, había puesto la carta dentro de un amuleto que apenas mucho luego descubrieron y lo que es para mí interesante es que su santo al karmapa cuando le piden de ayudar e identificar dónde renacio Tengarimpoche, diferentes maestros importantes suele dejar pasar varios años para dejar a los niños tiempo de tener una vida ordinaria antes de empezar su formación, para que tengan ambas experiencias. Pero, esto ya es otra cosa. <risa> Pero el hecho es que al entender el proceso, a familiarizarnos con lo que sucede al tener, la estabilidad mental la presencia mental la confianza el aprendizaje te puedes mantener ecuánime y aprovechar de la oportunidad de la muerte requiere mucha formación necesitas tener una meditación muy profunda pero es posible tenemos ejemplos incluso los, los tibetanos cuando cuando se entra esta fase de la muerte eh, los hay lo que llaman disolución de elementos que los elementos empiezan a disolver o que no lo que pasa en la muerte de, de cualquier organismo es que hay desintegración. Los elementos que estaban juntos, funcionando juntos, se separan. Y hay un orden en que normalmente sucede, pero esto suele variar, puede ser. Hay, es como, normalmente es así, pero puede variar. Primero el elemento es lo que identifican como la tierra. Y cuando este elemento empieza a disolver, puede haber una sensación de, de, de mucha pesadez. El cuerpo es muy pesado. Después agua. La boca se seca. No, los ojos, la nariz se seca, se siente seco, se percibe seco. Después es el fuego, el cuerpo eh, puede tener frío y literalmente se empieza desde las extremidad, extremidades, el calor como se concentra en la parte central uh -huh. y las manos y los pies suelen ser muy fríos. Uh -huh. Y finalmente es el elemento del viento, la respiración. Y lo que acaba la respiración no necesariamente implica que la conciencia se ha ido. Y es por esto que se recomienda no, no tocar el cuerpo luego, luego. Y lo que se ve en la tradición tibetana es que los maestros se mantienen completamente presentes durante este proceso y como parte de la disolución los, los niveles más burdos de la conciencia van callándose, de así decirlo apaciguándose, la, la conceptualidad es más sutil y ciertas emociones burdos ...pasan por un proceso de apaciguarse. Normalmente la parte primera es... ...el enojo. ¿no? O molestia. Se apacigua. Y ya no se percibe esto. Es en este momento que... ...suele haber apariencia de luz blanca. Y tenemos estos muchos cuentos de gente que han... ...dejado de respirar, que aparentemente fallecieron pero regresaron y vieron luces blancos, blancas esto, es, esto puede ser el porqué en una siguiente etapa puede haber una apariencia de luz roja chispas y en esta fase deseo de querer esto se apacigua en la siguiente fase el calo el color que está es negro es como si fuera oscuro y lo que se disuelve es la ignorancia la confusión y finalmente lo que se hace disponible es la luz clara de la mente y es con esto que los grandes maestros pueden estar trabajando y en el budismo tibetano cuando grandes maestros fallecen dejan de respirar pero no han terminado el proceso de la muerte hay mucho que me gustaría contar pero ya se acaba el Les voy a deber en otro momento. No se acaba todavía esta vida. Y familiarizarnos y aprender cómo funciona. Hay un libro muy, muy bueno que pueden leer. Ah, así voy a escapar de mi trabajo. ¿Pueden? Hay un libro muy bueno traducido al. Um, al español, ¿lo tradujiste tú? Uh -huh, okay, sí, Nangpel y otros lo tradujeron en, en equipo. Um, por Kempo en que varios conocen, se llama Entre el morir y el nacer. Y describe: ¿está disponible que ah, entonces ya escapó por completo? <risa> Muy bien y esto es una descripción bastante detallada del proceso el propósito es obvio no, no es de contratarnos a un hospicio e y ir y hacerlo, aunque puede ser que nos inspiramos de, de hacer esto y tenemos un, un sueño de crear un hospicio como esto acá en México, algún día sino de nosotros familiarizarnos con algo que es parte de la vida parte totalmente natural ¿No? y la, la práctica que estamos haciendo ahora ¿no? en esta hora que estamos aquí otros cinco años pasaron de ver que esta es mi vida esta no mañana hoy, esta es mi vida y tomar esta perspectiva de la finitud para hacernos despertar a lo que ahora tenemos. Que esta muerte burda tiene su equivalente en cada momento. Y por lo tanto, la vida tiene su equivalente en cada momento. Y estamos aquí para concientizarnos de esto. Y estar más participativos en nuestra propia vida. ¿Mm? Por lo tanto, hoy estamos cada rato preguntando, ¿cómo me va la vida? ¿Cómo, cómo va mi vida? No pasó tanto, unos 20 años. ¿No? Tengo, tenemos todavía bastante. ¿Cómo, ¿Cómo lo uso? ¿Qué vida quiero? ¿Quién quiero ser durante esta vida? El momento de ser esa persona no es mañana, es ahora, hoy, esta hora.